Muy buenas, ¿te gustaría saber cómo destruir casi cualquier cosa dentro de Unreal Engine? Vamos a verlo en este vídeo. Empecemos por el pequeño short que hice hace unas semanas. Lo habéis visto resulta bastante divertido vamos a ver cómo hacerlo vamos a añadir un nuevo cubo para empezar con un ejemplo desde cero añadimos un nuevo cubo y vamos a moverlo lo posicionamos y lo acercamos a nuestra cámara vamos a hacerlo moviendo las flechas en la parte de transformación cambiando las coordenadas para que sea más preciso bien para no trabajar con, con un cubo blanco vamos a añadirle un poco de textura entonces lo seleccionamos Elegimos una textura, por ejemplo, esta de, de ladrillo. Y lo siguiente que vamos a hacer va a ser empezar a fracturarlo. Porque todo el trabajo consiste en preparar una pieza, una, un objeto y eh, dividirlo en trozos. Entonces, seleccionando en la opción de fractura, decimos nuevo. Y esto nos va a crear un objeto que se llama Geometry Collection. Y lo que vamos a hacer es dar un nombre. Por ejemplo, eh, bueno, yo me quiero una carpeta que se llama así y le pongo cubo GC. Entonces esto está listo para que lo fracturemos. En el menú de fractura vemos que hay distintos modos. Vamos a empezar por el uniforme. Vamos a seleccionar ahora el número de elementos en el que queramos que esta, este objeto se divida, entre 20 y 40, por ejemplo. Y en la semilla, si lo movemos, me va a dar las diferentes eh, posibles configuraciones de forma aleatoria. Entonces, al pulsar fractura, vemos que se me ha fracturado en este caso en 20 elementos y con el explode amount eh, lo que puedo hacer es ver cómo se dividen las piezas. Entonces, otro punto importante para hacer es el daño que hace falta en el objeto. Veis que empieza muy alto con 500.000 para que la pieza se divida. Porque si yo le digo ejecutar, veis, se, se cae y bueno con el golpe que pega desde, desde la altura en la que se encuentra el objeto, pues ya empieza a dividirse. Si lo subimos más pues las piezas se dividirán un poco más. Y todo esto podemos ajustarlo porque si le tiramos objeto, como veis ahí en el ejemplo de, de, lo, de los barriles, pues dependiendo de la fracturación que le pongamos, pues va a ser más fácil o más difícil que el objeto se rompa. Si le pongo, y veis que tiene además tres niveles, le pongo 2000 en el nivel inicial, en el nivel inicial es el primero, que es el único que hemos hecho hasta ahora, pero si cada uno de esos trozos lo volvemos a subdividir, pues será el índice 2, el, el índice 1, el índice 2, etcétera. Entonces, ahora mismo solo tenemos un nivel. Vamos a irnos a un segundo nivel. Seleccionamos todos los del primer nivel y vamos a seleccionar, por ejemplo, ahora una división tipo cluster y le indicamos también el mínimo y el máximo número de elementos y los fracturamos. Es decir, que ahora vemos que tenemos dos niveles y para cada uno de ellos con muchas porciones. En la parte central eh, se puede ver el nivel de estadística que dice nivel 0, 1. Un, nivel 1 tenemos 20 trozos y nivel 2, 516. Por lo tanto, ahora para este segundo nivel, pues también se podría ajustar en el índice cómo quiero que, que se haga la fractura. Entonces seleccionamos en el nivel superior y aquí en índice 1, pues lo que ponga va a ser cómo se van a destruir los cubos. Es decir, el primer impacto va... El nivel 1 va a servir para que los trozos más grandes se dividan y el segundo es la fuerza necesaria para que se dividan los trozos siguientes. Con mayúsculas B podemos cambiar la visualización entre el modo normal y el modo de fractura veis qué bonito queda que ya eh, cuando cae con esos dos niveles si sí se me rompen muchísimos trozos. ¿no? Bueno, pues vamos a ver otro ejemplo. Ahora en lugar de crearlo desde un cubo, vamos a hacerlo utilizando un objeto que ya existe. Entonces, bueno por ejemplo, con uno de los paquetes podéis coger cualquier imagen que tengáis de eh, perdón cualquier objeto que, que tengáis. Yo tengo aquí uno del Industry Pack que os, os pongo gratuito y os lo pongo en la descripción. Y entonces, pues cojo, por ejemplo, esta caja de madera. Y ahora vamos a ver eh, que la caja, pues, bueno, no se rompe, está ahora mismo en el suelo. Si le lanzo bolas, tampoco se, se rompe. Y vamos a intentar hacer, pues, que pueda romperse. Para ver otra prueba, si la subo y ejecuto cuando la no cae porque la caja no tiene asignada eh, gravedad. Entonces, bueno, vamos a hacer una copia de la caja con Alt y la flechita. Y a una la vamos a dividir en objetos y la otra va a ser la caja original para que veáis la diferencia. Entonces, paso igual que antes. Creo una nueva geometría dentro del modo fractura. Le pongo el nombre que ellos quieran guardar, por ejemplo, eh, la caja y el grupo de Geometry Collection. Y ya lo tengo listo para poder hacer una división. Ahora vamos a hacer una división eh, de tipo Slice, que va a ser... O radial, radial, quizá mejor que lo vamos a dividir en cogiendo como si fuera con, con un radio eh, desde arriba, pues como si fuera una esfera, y le vamos a ir cortando en trocitos verticales. Va a aparecer como si fuera leña. Ahora, cuando lo vean, entonces he hecho un primer nivel que en este caso, pues han salido 250 eh, trozos, y veis, ahí aparece a la derecha. La lista de trozos los que se divide siempre en el centro, donde pone estadística, podemos verlo. Y si ejecutamos esto, guardamos y ejecutamos, vemos que cuando cae se hace pedazos también en trozos verticales, porque ha sido un corte radial lo que, lo que hemos hecho. Recordad que con, con las teclas de mayúscula B podemos cambiar la, el tipo de visualización. Y ahora, para que se vea cómo quedaría o para que sea se en el modo de edición. Nosotros podemos también hacer trozo a trozo cada uno de los trozos que sea el que se subdivida. Vemos que eh, se cae y se, y se rompe y ahora ya sí lo vemos con, con sus colores normales eh, y no con los de los de la geometría. Y para que veáis la otra caja, pues vamos a añadirle la gravedad. Es decir, nos vamos aquí a la parte de física. Le decimos que simule la física y cuando ejecuto, pues se cae el suelo pero no se rompe. Pues todo esto es lo, lo que tiene que ver con, con la parte de fractura. Vamos a ver otra cosa muy interesante. Imaginaros que tenemos una puerta, como habíamos visto antes, y quiero que se rompan los cristales, o que el, la parte de la moldura de la puerta y la puerta tengan una forma distinta de romperse. Vamos a ver cómo funciona. Si yo selecciono mi puerta, veis, vamos a copiarla para con el Alt para tener una puerta normal a la que no hace nada, sino que es solamente un objeto, y vamos a guardar, y de nuevo irnos al modo de fractura. Entonces... Estamos en el modo de fractura. Lo que queremos hacer es diferenciar los cristales del resto. Entonces, para eso vamos a utilizar el Mesh, el tipo de fractura que se llama Mesh. ¿Qué, qué quiere decir? Pues que voy a coger un objeto. Yo me he preparado ahí un cubo. este es simplemente un cubo blanco. Lo que pasa es que he puesto el tamaño para que entre por la parte de arriba del cristal. Entonces, lo que quiero es que mi puerta se rompa solamente la parte que esté en colisión con, con este cubo. Y Voy a intentar ajustarlo para que me enganche con el con el cristal de arriba para que está abajo podemos hacer algo parecido entonces vamos a ver ahora cómo eh, se va a generar geometría en este caso entonces digo seleccionar la puerta digo nueva geometría y vemos que por defecto la puerta, por la estructura que tiene, se nos va a dividir ya en dos trozos. Porque el marco y la parte de la puerta, veis que aparecen dos colores. Y automáticamente ya me salen dos trozos diferentes, que uno es el marco y otro el contenido de la puerta. Bueno, pues entonces ahora ajusto bien mi, mi cubo para las colisiones, ¿ves? para que veáis que tenemos dos trozos. Y entonces vamos a decirle que se haga una fractura solamente en la zona donde eh, haya una colisión. ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues seleccionamos la puerta de nuevo y como tenemos ahí mi cubo, vamos a mirar el cubo, tenemos que hacer el, el ajuste para que esté perfecto que no toque la parte de, del borde, sino solamente el cristal, pequeño movimiento ¿vale? Entonces de nuevo seleccionamos la, la puerta, la parte de dentro que queremos romper y le decimos, fijaros que con el cuenta selecciono con qué objetos quiero que colisione y directamente le digo fractura ya está, ya hemos conseguido ahora quito el cubo y ahora hemos conseguido dividir el, la parte de la puerta en dos en lo que son los trozos 3 y 4 el trozo 3 que es el de los cristales y el 4 en la parte de fuera y ahora pues ya puedo hacer con mi trozo de cristales lo que quiera, puedo crear una nueva división, por ejemplo tipo uniforme o tipo clúster, y hacer que mi cristal se, se rompa cuando, cuando entre en contacto y además puedo ponerle el nivel de de presión que, que necesita, como, como hemos visto también. Por lo tanto, con esto ya nos permite no solamente trabajar con un objeto eh, grande, sino en un objeto en que la queremos que la parte de fractura se realice solamente en algunas porciones. Y ahora lo que nos queda es probar un poquito, a ver qué tal funciona. Guardamos, le damos al play. Y ahora, bueno, pues tiro unas piedras. Por ejemplo, veis, he tirado y se me ha caído, pero no no se ha terminado de romper. Bueno, entonces vamos a ajustarle lo que, lo que habíamos comentado de la fuerza que necesita para que se rompan. Entonces lo selecciono y me voy a la parte de, de daño necesario, el Threshold, es decir, el límite de daño, y le pongo un límite pequeñito. Por ejemplo, le ponemos 2000 y vamos a ver si funciona ahora. He puesto 2000 al primer nivel. Fijaros que como estábamos en el primer nivel, se ha separado la puerta del marco, pero el segundo nivel, que era el cristal, sigue estando duro. Entonces el segundo nivel, que es el índice 1, pues será que tengamos que bajar para que los cristales se hagan trocitos. Entonces lo pongo, por ejemplo, a 2000. Y de nuevo vamos a intentarlo. Le doy a empezar la ejecución. Y vemos que ya sí se ha caído y se nos ha roto los cristales. A ver si podemos verlo. Bueno, eh, se ve regular si sí se han roto, pero no se mueve. Uy, se me ha caído en la cabeza el, el marco. Mira, Pues vamos a intentarlo, es decir, simplemente darle otra vez a ver si conseguimos que, que se vean los cristales rotos. Eh, bien, entonces me coloco de nuevo. Eh, le doy a ejecutar y empiezo a lanzar bolas. Y veis, bien, ya se ha caído el, el cristal. Otra vez me la cabeza. Y, y ahí vemos los trocitos de, de cristales. ¿vale? Bueno, pues, pues ya está. Con esto habéis visto la parte. Hay un tutorial muy bueno dentro de, de los tutoriales de, de Unreal, eh, todo lo relacionado con el caos. Y, y el caos es toda esta parte de, de fracturas, de divisiones, de, de, de destruir objetos. Entonces, bueno, espero que os haya gustado. Que os suscribáis al canal y le deis a la campanita para recibir las próximas notificaciones. Gracias.